Venga. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Caballero? Caballero... No, yo no tengo caballo, eso lo decía mi padre. Yo no Pero soy no tengo caballo. ¿Pero lo podemos montar en un segundo en un caballo? Sí. ¿Lo apetecería? Sí. Bueno, venga. Bueno. Pero Pásalo. Tocotón, tocotón, tocotón, tocotón, tocotón. Tocotón hay que hacer, ¿no? Tocotón, tocotón, se tocotón. Se tocotón, está cayendo tocotón. el micro con el chicle. No pasa nada. Pero ponlo para acá, para la cámara. Sí. Disculpen Hoy disculpen, <risa> la cantidad de errores, no tiene nada que ver con Canal Sur <risa> en, absoluto. <risa> en absoluto Estamos hablando desde Écija y tenemos aquí al dios del cachondeo Cachondris para los amigos Cachondris para los amigos, Eso. al mismísimo cachondris Esto es. La primera pregunta sería, ¿a usted qué le gusta más? Las sirenas, me gusta el ruido de las sirenas a la tarde. Las sirenas alegran la tarde. Enhorabuena caballero. Pero no, no, escuche, escuche las sirenas. Niña, niña, niña. Las sirenas. Viva la policía. Quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. diferente. Andar a saltos entre el tráfico, medias. El periódico, viviendo.